Que seamos uno como tú en mí, yo en ti. es el llamado de Dios a la iglesia ahora. Que seamos uno. Thank yeah. yeah. Voy a empezar con los hombres. Voy a empezar con los muchachos. Y si con bomba, bien, lo van a hacer como más gusto. Vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete una Son padres que vinieron con hijos adolescentes. Son padres que tienen hijos de 13, Venga, adelante. Le voy a para identificarlos. Escúchame bien, papá. Y mamá, si soy hijo ¡Gracias!